Saludos, soy Rael Bangri y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de qué sucede si compartimos Netflix a más de 20 personas y todos ingresan a, al perfil eh, de forma simultánea. ¿Qué sucede si se cierra o no se cierra? Esta pregunta me la está haciendo Brigitte. Y eh, entonces, como podemos ver, eh, aquí les tengo tres ventanas. Vamos a cerrar esta que es de comentario. Aquí tenemos Netflix en Google, ¿Cierto? Si yo eh, comparto más, a, a más de 20 personas el perfil de Netflix y lo abren a través de Google o lo abren a través de la aplicación y hay más de 5 personas conectados automáticamente Netflix les va a decir que les va a llegar una notificación de que los perfiles ya están ocupados y que solo pueden usarlo 5 personas de forma simultánea. Pero para esto hay solución. Esta es la pregunta que le quería responder a Brigitte. Para, para, para ejecutar Netflix, ustedes le pueden compartir, por ejemplo, yo aquí tengo eh, cinco perfiles. Yo le puedo dar un perfil, por ejemplo, Isa se lo puedo dar a unas 30 personas. Y si las personas se conectan de forma simultánea, no va a pasar nada, no, no se va a cerrar si lo ejecutamos con la aplicación que tiene por nombre Rife. Esta aplicación les permite... Eh, darle el perf un perfil a varias personas, muchas personas y ejecutarlo sin que se cierre debido a que esta aplicación no es de Netflix. Esta aplicación no es de Netflix, es de un tercero, entonces les permite que ejecutarse de esa forma. Entonces para hacer ello tienen que usar esta aplicación, instalarla en el dispositivo celular. ¿Qué sucede si no, si no quieren instalar en el celular, sino en, el, en un equipo? Entonces para ello lo único que tienen que hacer es lo siguiente tienen que instalar un emulador como en mi caso tengo aquí MemoPlay también pueden instalar BlueStar eh, y luego descargar la aplicación y ver Netflix desde aquí desde el ordenador sin ningún inconveniente porque la aplicación Rive solo está para celulares si la van a instalar en un equipo les va a exigir que instalen un emulador para que se ejecute sin ningún inconveniente eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y no olviden de compartir el contenido en sus redes sociales y hacerme sus preguntas, que miren que aún así a pesar de que son muchas, yo igual las respondo, listo, este es el emulador y aquí pueden instalar la aplicación Rife, yo no la tengo instalada, la tengo instalada en mi celular pero es para, para ver eh, contenido, para ver películas con otras personas hasta la próxima y chao, chao